La siguiente presentación corresponde al resumen de actividades del módulo 4, del MOOC, recursos educativos abiertos, artículos de investigación y elaboración de comunicaciones académicas. El módulo 4, empecemos a escribir. Como ya hemos aprendido, se inicia con el video en el link de YouTube que se señala en la lámina. Recuerden que deben seguir el link y aclarar sus dudas, ya que este módulo corresponde a todo lo que nos van a exigir como tareas obligatorias en el módulo 4. La actividad número 1. Corresponde con analizar la presentación y responder en el foro lo siguiente. ¿Qué redes sociales son las más recomendables para su uso en la difusión científica y el intercambio de ideas a través de la red? Les recomiendo que antes de colgar la respuesta, revisen el material. La actividad 2 tiene que ver con preparar la comunicación siguiendo las instrucciones de los autores de la revista El Sevier. A continuación, podrán observar el link de la revista Estudios Gerenciales y adaptarla al tema que ustedes quieren escribir. La actividad 2 se debe presentar en el edu-blog con la siguiente información. Debe contener el título del artículo con no más de 20 palabras, identificar con el método conciencias qué área pertenece. Debe tener también las palabras claves según Tesauro, objetivos específicos no más de tres, el desarrollo del tema, las conclusiones y referencias bibliográficas del período 2010-2016. Traten de, de ubicar 20 referencias, todas con el estilo APA. Recuerden referenciar al menos Tres artículos, el Sevier de la revista Estudios Gerenciales en la comunicación que preparan. Dichos artículos deben estar relacionados con el tema que han seleccionado. A continuación, pueden observar el blog POT previsto, ¿Te atreves a escribir?, Aquí tienen que realizar sus entradas con la información del tema elegido y todo lo que contiene. En, un en la primera entrada de Bienvenidos al Blog, le dan las orientaciones para el estudio del tema. Utilizando el método Colciencias. Tienen la apertura y la oportunidad no solo de escribir artículos científicos, pueden escribir reseñas, un artículo quizás libre. Lo importante es que se familiaricen con todo lo que contiene un artículo científico y lo desarrollen. La actividad 3 complementa la actividad 2. Consiste en realizar tres búsquedas en internet que se adapten al tema que quieren desarrollar en una de las redes. Es de libre elección. Pueden utilizar fuentes de ResearchGate o bien de Google Academics. No olviden referenciar los autores utilizando el estilo APA. También es importante que identifiquen las revistas open del libro a continuación. Elaboren una lista con las revistas encontradas según su área de conocimiento, interés y países. Reflexionen en cuál es la importancia de publicar en ellas. Deberían de publicar o presentar las revistas en un foro. Por último, es importante que siempre tengan presente las revistas open del libro a continuación. Este journal se edita todos los años. Elaboren, si quieren, una lista con las revistas encontradas de su área o interés y por países. Y vean bien cuál es la importancia de publicar en ellas. Todas las revistas en esta, incluidas en este journal son JCR. Contiene revistas de índole médico, sociales, económicas, educativas, de todas las áreas. Por último, en esta lámina encuentran como primer link la guía de estudio que la pueden ubicar en Screen y se hace un recuento de todos los links de importancia para que puedan hacer, crear publicaciones digitales con éxito en este módulo 4. De esta manera finalizamos el módulo 4, que es el último módulo del MOOC Recursos Educativos Abiertos. Personalmente les deseo el mayor de los éxitos y de la misma forma de que hayan aprendido con todas las estrategias de enseñanza que se aplicaron. En nombre del I, de los e teachers de Ecolearning y la UNED, le damos las gracias por haber presenciado el módulo y esperamos sea de utilidad para todos. Se despide Ingrid del Valle García Carreño y Teacher. Muy buenas tardes. Eh, hemos llegado al módulo 3, el cual trata de si te atreves a escribir. En esta parte del MOOC veremos Temas muy importantes que nos darán herramientas para poder elaborar nuestra comunicación académica.